Fui a Bolivia por 21 días y terminé en Bolivia con cinco y medio en Bolivia. O sea, porque como bien se dijo por las autoridades cubanas, no era a buscar los restos del Che. Era a buscar los restos de los integrantes de la guerrilla del Che. Y eran 36 integrantes, por tanto, el objetivo de mi trabajo y del equipo que después se conformó allá en Bolivia era para buscar los 36 si fue que nosotros trabajamos, nos metimos cinco años y medio y encontramos a 31 no encontramos los cinco restantes, primero porque habían dos que cayeron al río uno al Ñancahuazo y otro al, al río Grande y nunca aparecieron, o sea, el río se los llevó deben haber estado debajo del río y nunca aparecieron Lo buscamos en los dos ríos, hasta 60 kilómetros a lo largo del río, a punto de partida, del lugar donde cayeron y nunca aparecieron hubo otro que lanzaron desde un helicóptero estuvimos un mes metidos en la montaña buscándolo ahí eh, otro que es el Rubio que está enterrado en, en cerca de, de Ñancahuazo o sea que fue el combate del 10 de abril del 67 y ahí está y ahí estuvimos, hemos estado en tres ocasiones haciendo intensa búsqueda en el lugar y no, lo, no lo hemos logrado encontrar y hubo otro que lo enterraron en un campo de tiro en el 67, que era una finca, que la convirtieron en un campo de tiro en aquel periodo de la guerra, o sea, de la lucha de la guerrilla, pero que hoy es un pueblo, o sea, hoy es un caserío. Entonces, ¿dónde están enterrados? Pues están enterrados abajo una casa, pues están enterrados abajo del parque de del pueblo, o se está enterrado en un lugar, o sea, que son los cinco que nosotros no hemos podido encontrar, pero encontramos 31 de 36. en un área de búsqueda de unos 300 kilómetros de diámetro o sea, con un área extensa compleja, eh, selvática. ahí, bueno, fue complicado, estando ahí en la selva, eh, en uno de los momentos de la búsqueda, me picó una garrapata, y esa garrapata que me picó, me transmitió una enfermedad que se llama una burreliosis, que es una enfermedad por riqueza, terminé aquí en el Instituto de Medicina Tropical ingresado pero me, sin haberme casi recuperado tuve que ir para allá porque había una posibilidad de un hallazgo y me tuvo que de reincorporar. Después también tuve hepatitis. Otro de los compañeros nuestros tuvo una fascio hepática. O sea, estuvimos ahí, hicimos los procesos de búsqueda, logramos encontrar y sobre todo lo más importante que todo lo que se logró fue porque cuando tú quieres hacer un trabajo y eso es lo importante que tiene hoy, recuperar los barrios y la relación con los barrios, es que te tienes que meter en el barrio para que tú logres de verdad que la labor tenga impacto. Y yo creo que el éxito en la búsqueda tuvo es que nosotros lo hicimos desde adentro. O sea, nos vinculamos a las comunidades, vivíamos allá en las comunidades, tuvimos relaciones con la gente y así fue que logramos que las personas que sabían nos dijeran. Porque llegaba un momento en la gente decía oye, verdad que esta gente son dedicados, son consagrados. Hay que ayudarles porque verdaderamente están haciendo un esfuerzo. Porque era, era, nos veían ahí mañana, tarde, noche, sábado, domingo, lunes, había fiestas, las carnavales vaya grandes. Y si el doctor, usted no va a estar en los canales, no, nos votamos bien en la búsqueda. Un médico no puede faltar la honestidad. Lo que es, es, y guste a quien le guste y pese a quien le pese. Eh, nadie, o sea, esto es para impartir justicia. Y la justicia tú tienes que hacerla como corresponde. Y lo que corresponde decir hay que decirlo. Yo cuando voy a hacer un peritaje, a mí no me importa a quién beneficia o a quién perjudica. Es lo que lo que toca. Nosotros tenemos un concepto, una cosa es medicina, médico legal y otra cosa es médico legista. El médico legal es todos aquellos que están registrados legalmente en el registro profesional de la salud. Y el médico legista es el que se especializa en el campo de la medicina legal Entonces eh, Cualquier médico tiene que tener Los principios éticos Pero sería eh, Una doble violación Que un médico legista No cumpla los principios éticos Porque si, si tú estás para impartir justicia Tú eres un perito Que gracias a tu peritación Es que se va a administrar justicia Tú, tú más que nadie Tienes que respetar los principios éticos Y además la ética que tiene eh, el, la propia peritación, o sea eh, yo, por ejemplo, yo trabajo un caso, yo no tengo por qué decírselo a la gente, ni tengo por qué dibujarlo ni no tengo por hacer un comentario en una esquina ni tengo, porque eso es un principio ético incluso existe técnicamente lo que se denomina el secreto sumarial o sea, si yo tengo acceso a un expediente judicial donde hay un proceso en el cual yo conozco los detalles de ese proceso yo no tengo por qué dibujarlo ni no tengo por qué decirlo en ningún lugar yo no quiero decir que yo dé clase y haga mención a, a cosas pero yo no estoy identificando quién es, ni estoy dando los datos, ni estoy diciendo oye no, esa es la mujer de fulano, no, yo puedo hablar de, de esto de aquello como lo hago en clase porque si no como enseño, yo puedo hablar de una violación y de las características un hecho un desgarro y una intoxicación, qué sé yo, pero yo no tengo que dar la identidad de nadie incluso tú puedes usar imágenes y las imágenes no transmiten quién es, o sea tú por ejemplo yo no he puesto hasta el día de hoy ninguna imagen vinculada con el supertanquero de Matanza por un problema ético. Yo no lo he puesto en ningún lugar. Yo no he puesto, yo no he utilizado imágenes del subpentanquero Matanza. A lo mejor dentro de, de cinco años lo hago. Porque yo me demoré años para poner imágenes de la búsqueda de los restos de, de, de la guerrilla de Che en Bolivia. Me demoré años. Pero después las puse y siempre que las he puesto, no he dejado que nadie la copie. Yo las pongo en una memoria, las recojo y por lo menos de mí nadie copia. A lo mejor le hacen una foto en la pantalla, pero de mi información yo no dejo que nadie la tome porque eh, yo no estoy para transmitirle el, el, el, el esqueleto de nadie yo puedo hacerlo en un contexto científico o, o puedo hacerlo en un contexto eh, para que la gente gane información pero no para que para que, pa que la gente porque hubo un momento en, en las redes empezaron a salir todos a ver violaron una muchacha apareció una muchacha muerta en Santa Clara y en las redes aparecía toda la gente metida en el cañaveral con la muchacha muerta que se dijo que se cuándo. y eso realmente es un irrespeto a la privacidad de la vida de las personas, eso es una violación de la ética, eso es una violación de, de los principios morales de las personas. Bueno, yo pienso que desde que yo era estudiante en la secundaria básica, yo fui elegido monitor. Y desde que yo fui monitor en secundaria básica en la década del 60, yo me, me di cuenta que yo estaba realizado en dar clase. Por eso te contaba que la primera beca que yo iba a coger para venir para La Habana era para el pedagógico Barona. Después, al final, di la vuelta y terminé como si fuera graduado al pedagógico Barona porque terminé siendo profesor de medicina legal. O sea que al final, la, la idea inicial se cumplió. Lo que pasa es que en lugar de ser profesor de matemática o física, una secundaria o un pre, terminé haciéndome médico y siendo profesor de la asignatura de medicina legal en la universidad. Yo doy clase en la Universidad de Ciencias Médicas, doy clase en la Universidad de la Facultad de Derecho en de la Universidad de La Habana y he dado clase en la Universidad del Ministerio del Interior y de la Fuerza Armada Revolucionaria. O sea que yo he, he, he abarcado todo el campo de formación de médicos, juristas, policías, etc. Ahora, para mí es una realización personal. Yo puedo estar súper agobiado, puedo estar... El momento en que yo logro un nivel de realización extraordinario es cuando yo entro en un aula y empiezo a dar clases. E incluso eh, a veces no doy clase, pero doy una conferencia y yo tengo que controlarme porque yo me puedo pasar una hora, dos horas, tres horas y si no me paran, yo no paro. Yo históricamente me gusta mucho la fotografía, hacer yo fotografía y ha sido parte de mi trabajo, en Bolivia yo fui el fotógrafo, el camarógrafo de toda la búsqueda de, de Bolivia, yo, yo puedo hacer una exposición fotográfica de las miles de fotos que yo hice en Bolivia y bueno, la, los videos ya no pueden ser porque ya son videos que son de VHS que ya eso ni, ni técnicamente puede existir, pero yo hice cientos de horas de video en Bolivia o sea, la fotografía y el video han formado parte de, de mi preparación que es técnica porque forma parte de mi profesión pero a mí me gusta, es un hobby para mí, fotografía y video lo que más me gusta es ver películas yo antes leía mucho, ahora leo menos me gusta mucho ver películas y por supuesto, las películas que más me gustan por supuesto, ¿cuáles son? policiacas yo increíblemente me paso todo el día cuando estaba en medicina legal a tiempo completo, me pasaba todo el día trabajando crímenes y después cuando me iba a sentar a ver, era películas que tenían que ver con eso toda la actividad policial, investigativa, los SSI, yo, yo tenía toda la serie de los SSI y los amigos incluso de otros países me mandaban lo, los casetes de SSI, o sea, los discos de SSI yo tenía todas las colecciones SSI y yo las veía, yo veía todas las, incluso cuando yo estaba en Bolivia eh, que yo venía de vacaciones a Cuba, o venía a hacer algún trabajo a Cuba, yo, mi esposa, que también es médico forense, me tenía los casetes de todos los casos que habían ocurrido en el periodo, yo me sentaba y me veía todos los asesinatos, todos los levantamientos, todas las cosas que habían pasado, y yo lo veía porque eso es, lo que te, eso es la forma de tú aprender, ¿no? O sea, lo mí, para mí, a lo que más tiempo yo digo fuera de mi, de mi trabajo, yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana, y empiezo a trabajar, y termino ahora termino alrededor de las 9 de la noche. Antes, yo cuando era rector, podía terminar a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. A veces con, la, con el comandante jefe terminaba a las 3 de la mañana. Pues bueno, esa etapa más dura pasó. Ahora, normalmente yo trabajo. Me levanto a las 5 de la mañana y yo ya a las 8, 9 de la noche, yo termino. Y todo esto eh, eso. Pero cuando llego a mi casa, ya yo aprendí a que llego a mi casa y no hago trabajo. Yo en mi casa no, no hago nada de trabajo. Y no, claro, tengo que trabajar porque mi esposa es forense y hablamos de trabajo. Pero yo llego a mi casa, yo no me llevo ningún trabajo para mi casa. Yo el trabajo lo hago aquí, para eso yo vengo a las 5 de la mañana a las 6 para acá y lo hago aquí. Y en mi casa lo que hago, bueno, el propio, los propios médicos, una vez empecé a partirme los dientes, porque tenía un trismo por la noche, un bruxismo, perdón, y partía los dientes de, de la tensión que tenía, el estrés que tenía. Y entonces eh, me dijeron, no, lo que tiene que hacer es, cuando llega a la casa, desconecta no hable de trabajo, no busque trabajo, que sea, y tiene yo aunque, aunque las novelas seas tonta, mira la novela para que te desconectes entonces yo lo que hago es eso, veo novelas las que estén, yo veo las de la televisión mi esposa no, mi esposa coge la novela y ya si están poniendo novelas ya ve todos los capítulos digo Y yo, pero para qué tú lo ves si están poniéndolo todos los días ella no lo dosifica, ella lo ve todo hasta que se termina, yo veo la novela eh, yo siempre veo con filo, eso yo, eso yo soy fan de con filo, yo siempre lo enciendo con filo, me gusta la pupila yo veo con filo, la pupila son programas que no me pierdo y a otro con ese cuento es también de lo que yo veo de la, de la, a mí me gustan las cosas cómicas, pero aquí hay poca, poca, eso o sea eh, este, ¿cómo se llama el de, el de, el de panfilo que es el que, que más o menos es bastante aceptable, y a otro con ese cuento que es el que más o menos yo yo veo y lo que más hago es ver películas yo pongo mi, mi película a veces me, yo he visto hasta siete películas en un día un fin de semana yo he por la mañana y he visto hasta siete películas pero películas que me resultan de la, me gustan las películas históricas pero las que más me gustan son las películas de acción y películas que tengan que ver con la actividad policiaca con la vida de la investigación criminal los seriales de CCI mentes criminales estas cosas no que que tienen que ver porque siempre aprendo algo, aunque eso mete mucha mentira, no pero uno sabe discriminar qué cosa es mentira y qué cosa es verdad. ¿Y entonces volverías a ser médico legal? Siempre, sí, yo, yo fue una tarea, pero me di cuenta que la tarea estuvo bien orientada. Si yo volviera a empezar a estudiar, volvería. Y además, yo ahora estoy de directivo del Ministerio de Salud Pública, pero yo espero que antes que yo me muera vuelva a hacer otra vez médico legista, profesor de medicina de a tiempo completo, porque ahora doy clases de vez en cuando, una conferencia pero no es como antes que yo tenía mi grupo clase, que le daba las clases yo llegaba a dar clases, te dije que en la facultad de Derecho en Ciencias Médicas y en la academia en Minim, o sea en tres lugares al mismo tiempo pero hoy el tiempo no me alcanza para hacer eso y yo lo que quisiera es eh, volver a dar clases, tener mi vida de profesor tranquilo ahí, sin reuniones sin visitas de control, sin planes de trabajo, sin supervisión, es dedicarte a la docencia y trabajar casos. Yo cuando estaba en Medicina Legal, incluso siendo el director, caso que había, yo iba por el lugar del hecho yo trabajaba, yo trabajé eh, todos los hechos de Tanará. En la mayoría de los casos importantes, en el periodo que yo fui director, yo estuve en todo, en cualquiera de lo que, lo que ocurriese, en La Habana e incluso en muchas partes en Cuba, yo estuve en el periodo que yo estuve a tiempo completo en Medicina Legal, yo me movía para todo el país trabajé mucho tiempo yo incluso pertenecía a un grupo de trabajo del Ministerio del Interior que era el enfrentamiento a plagas y epidemias que era toda la actividad enemiga contra el país de penetrar enfermedades y cosas esas yo pertenecía a ese grupo y me movía cada vez que aparecía un caso raro un enfermo raro por tarde, un enfermo, y para allá íbamos nosotros a ver si era una cosa natural si era una cosa inducida si era un, una enfermedad exótica que estaban tratando de introducir en el país y ahí aprendí mucho Incluso en Cuba y tuve que salir al exterior hacer investigaciones en el exterior de cubanos que habían muerto en circunstancias un poco confusas para saber si era verdaderamente una muerte eh, porque se enfermó o era que lo habían enfermado. ¿no? O sea que tuve esa oportunidad.